Antes de empezar con este video, les quiero decir que este Creepypasta, fue creado por mi amigo Icongames, Games, el canal se los dejaré en la descripción. Nunca juegues Among Us a las 3 de la mañana, eran las 3 de la mañana y me había quedado despierto porque había jugado muchas partidas de Among Us, pero sin saber qué fue lo peor que había hecho. Bueno tenía mucha hambre, así que decidí, bajar a la cocina por unos tacos, que mis padres habían comprado para mí. Pero pasó algo muy raro, se apagaron y se encendieron las luces por un segundo, yo no le tomé mucha importancia, así que subí a mi habitación. Cuando subí, vi que mi celular estaba encendido con la sala de espera de Among Us, pero alguien se había unido. Se llamaba El Impostor, se veía un jugador normal, así que jugué unas cuantas partidas con él, pero... Él me mandó un mensaje por el chat, que decía que él me estaba observando, yo seguía jugando y me seguía mandando mensajes raros y escalofriantes. Después de unas cuantas partidas él me dijo que si él me ganaba, me iba a matar, y si yo le ganaba él me dejaba en paz. Yo acepté pero me dio mucho miedo. Después de esas partidas yo perdí. Me asusté mucho, él me mandó un mensaje diciéndome que iba a venir a mi casa a matar a mi perro, yo salí muy asustado al patio donde se encontraba mi perro, y lo vi tirado en el suelo con los intestinos saliendo de su estómago. En ese momento fui corriendo a la habitación de mis padres, y les avisé lo que había pasado, ellos llamaron rápidamente a la policía. Cuando llegaron los policías, investigaron el suceso, pero no encontraron ningún rastro del asesino. Por eso es que no deben jugar a Mongoose a las 3 de la mañana. Espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse para no perderse todos mis videos. Ya saben el canal de mi amigo está en la descripción.